Hoy inicia la décima semana Gran Colombiana. Los invitamos a ver los cuatro elementos, tierra, aire, viento y fuego, aquí en un museo importante en la Plaza plazoleta central. Y si no puedes venir, mira por la, la página del Poli, por las redes sociales donde se grabó especialmente para ustedes. Estamos visitando la sede principal acá en Bogotá, me siento muy satisfecha, es mi cuarta vez, me parece espectacular lo que han organizado, felicitaciones, Aeroporto. Invito a todos los estudiantes de la universidad de egresados, modalidad virtual, modalidad presencial para que vengan y participen de todas las actividades que la universidad tiene preparados para nosotros.